¿Todos los vicios? No, no terminamos todos los vicios. Ay, quedan tantos. Pero por ahí me han dicho, hermanita, eh, usted habló de vicios, de cosas, pero yo creo que hay que nombrar algunos que no han nombrado. La droga. Eh, el alcohol. Hermanos queridos, hay personas que... Y me han llamado del corazón, hermanita, por favor, nómbrelo, porque uno me dijo, yo estoy ahí en el alcohol, prometo dejarlo, prometo, pero chao, no hay caso, hermano querido. Y yo he ido escuchando estos ayunos, que yo he ido haciendo otros ayunos, y me ha costado, pero como no han nombrado el alcoholismo, entonces no no, no será necesario llorar yo sí que sé, hermanita, pero a lo mejor hay otros que piensan como yo, ayúdenos. En un programa, póngalo. Así que este programa, hermanos queridos, es para eso. Para la droga, para el alcohol. También la lujuria, esas personas que viven ahí, picando ahí entre hombres que mujer, y mujeres y toda las cosa Y, y ah, de de como animalito. Y una persona que me decía que tiene un hijo que, que le da pena porque no, no no no tiene ninguna persona estable. Un día con uno, otro y de repente, ¿con quién saliste? No sé. ¿Y por qué no llegaste anoche? No, ¿qué, ¿y cómo se llama? No sé. Si total uno tenía ganas de pasarlo bien, lo pasaba bien. ¿Te das cuenta, hermano querido, lo que hemos llegado? Eso es lo que nos dice el mundo. Eso es lo que nos dice el mundo. Vive tu vida y haz lo que quieras. No tienes por qué estar preocupando el otro. Tú quieres un placer, busca, algo. No te preocupes, el otro. Ya, entonces, pero sabemos que eso va a acabar. Que es el libertinaje. Es libertinaje, hermano querido. Porque la libertad la da el Señor. Y la libertad me hace libre. No esclavo de estar ahí, de, de, de, del, del sexo de la lujuria. Yo domino, yo, yo domino mi cuerpo. Los animalitos no. Por eso ellos viven instinto. Pero yo sí soy capaz, hermano querido, de dominarme. Decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Te va a costar al principio, pero cada día menos. Y miremos, veamos qué nos dice el Señor en este texto que ya lo leímos. Pero creo que para hablar de estos vicios es bueno que lo leamos de nuevo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestros hermanos algo que los haga tropezar. Palabra de Dios, dejemos de juzgarnos, de criticarnos, que estás en la droga, que eres malo, que el vicio, o sea, negativo. Acojámoslo, veamos en qué lo podemos ayudar, con una corrección fraterna hermano querido, en el amor del Señor mostrándole otro camino, aceptándolo primero que nada, aceptándolo ahí, aceptándolo drogadicto, aceptándolo alcohólico, aceptándolo mujer, hombre, con lo que sea, lo queremos. Acuérdate que el Señor ama, ama, y vino por nosotros los pecadores. Lo que no ama y no desea es el pecado. Entonces tú también, hermano querido, pero muchas veces nosotros condenamos al pecado y al pecador juntos. No te amo, te quiero, pero no lo que tú haces. Tratemos de cambiar, pero yo te quiero, estoy contigo. Eso hace el Señor y eso quiere que hoy día lo hagamos porque hay muchas personas que siguen porque se sienten solo y según ahí se sienten acompañados. Así que hermana, hermano querido, hoy día a ayudar, a no juzgar, sino que Señor ayúdame a ser como tú. Comprensivo y benevolente. El alabanza todo. que el medio de alabanzas vive y vive hoy en mí. Desde que te lo conozco, el gozo no La alabanza todo mi... Ese es mal, uno es un rey.